hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión entraremos a ver el editor del eh, explorador de archivos que es este explorador que tenemos aquí en esta parte de la pantalla vale el explorador de archivos lo podemos llamar desde diferentes puntos ya sea a través de eh, abrir aquí o eh, linkar abrir eh, adjuntando vale eh, y a la hora de importar o de exportar también lo podemos llamar vale y en función a cómo lo llamemos vendrá filtrado de una u otra manera el explorador de archivos como estáis viendo aquí se compone en su parte superior o de cabecera de un pequeño menú que nos va a permitir eh, seleccionar qué es lo que queremos ver y eh, qué queremos seleccionar de acuerdo Luego eh, tenemos una serie de paneles aquí a la izquierda ¿vale? que vamos a ver ahora en un momentito y eh, toda esta parte de aquí que eh, consta pues de una zona con un navegador para poder ir moviéndonos hacia adelante o hacia atrás o carpetas hacia atrás eh, o hacia arriba o refrescar la información podremos crear nuevas carpetas incluso podremos meter directamente una dirección donde tengamos nuestros eh, nuestros trabajos. También tenemos una, un casillero de búsqueda con el que podremos realizar una búsqueda si lo que tenemos es un, una extensión de carpetas y de archivos eh, demasiado eh, grande, ¿vale? Y eh, diferentes modos en los que se van a presentar las, las carpetas en pantalla. ¿vale? Aparte tenemos un desplegable donde podremos seleccionar qué es lo que queremos ver, ¿vale? Eh, si queremos ver las extensiones, eh, vale, eh, información adicional. Y luego tenemos una opción para filtrar qué es lo que queremos ver. Por defecto, ahora, tal y como tengo puesto el editor, no me va a permitir añadir filtros. ¿vale? Bueno, sí, eh, podría poner aquí, pero están deshabilitados, como veis. Incluso podría ver eh, los archivos que están ocultos si los hubiera. vale. De esta manera podremos filtrar qué información quiero ver. Por ejemplo, si nos vamos a aquí, que tengo un montón de archivos. Tenemos eh, Imágenes. Bueno. Una vez activamos el embudo, nos va a permitir seleccionar qué queremos ver o qué no queremos ver. Así que si quito las imágenes... O sea, si marco las imágenes, se van a mostrar solo las imágenes. Si marco las carpetas, solo las carpetas. Y si no hay nada seleccionado, mostrará todo. ¿De acuerdo? Bien, con esto os decía, podríamos ir hacia atrás, al, a la carpeta superior, o bien aquí podríamos ir a la carpeta en la que nos encontrábamos anteriormente, que casualmente también es la superior. Aquí. Iríamos hacia arriba. Y así eh, volvemos a la carpeta en la que me encontramos ¿vale? Luego la disposición, bueno, ya lo estáis viendo, ¿no? Carpetas, los archivos que podremos eh, trabajar con ellos, etcétera, ¿vale? Y esta es la disposición que presenta. Luego los paneles que tenemos a la izquierda, tenemos en un primer panel todos los volúmenes que tenemos en nuestro ordenador, todos los discos duros, unidades externas, etcétera, ¿vale? Luego, carpetas de sistema donde tendremos pues lo, lo habitual no si tenéis un sistema windows pues veréis ahí que tenemos el home el escritorio la carpeta de documentos la carpeta de descargas música eh, imágenes vídeos etcétera ¿no? y eh, book, bookmarks vale que aquí podremos nosotros ir añadiendo bookmarks para para tener directorios o marcadores a directorios directamente aquí, eh, si trabajamos habitualmente en una carpeta o en, o en unas carpetas concretas, ¿vale? Luego, lo que hemos abierto recientemente, ¿vale? Todos los archivos que hemos abierto recientemente. Y guarda un listado que no os recuerdo, creo que son unos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en la práctica 6, 11, 12, 13, 14... 14 15 elementos vale y eh, con eso hemos visto este editor no tiene mucho más eh, si tenemos eh, estaba por ejemplo aquí en la escena del teléfono si lo vemos en miniaturas nos va a mostrar miniaturas de, de todo lo que de todos los procesos que hemos ido siguiendo vale yo aquí tengo, pues bueno, eh, tengo el hábito de ir grabando versiones conforme voy haciendo modificaciones grandes o añadiendo nuevos elementos en las escenas. Por eso hay tantos archivos por aquí con, tan cosa, con cosas tan diferentes ¿no? como una botella o incluso eh, bueno, el teléfono o eh, pipas que estuve haciendo pruebas para hacer, para hacer pipas diferentes ¿vale? hasta que conseguí dar con la que me interesaba. ¿De acuerdo? Si son texturas también los podemos ver en miniatura, vale, etcétera. Y con esto hemos visto todo lo que lleva este este explorador de archivos. No es gran cosa, el vídeo se nos queda en, en casi nada, vale. Pero bueno, hemos tenido vídeos largos ya anteriormente, ya os lo he comentado. El siguiente vídeo en la sección de editores que analizaremos será el de recursos o assets. ¿vale? Y ahí pues, veremos alguna cosilla más. Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.